¡Hello comunidad youtubera! ¿Cómo están ustedes? ¡Me imagino que bien! Hoy les voy a presentar cosas sobre marketing digital Bueno, ahora comencemos lo primero que vamos a hacer para perdernos en facebook es crear nuestra página lo cual se llama un home page entonces lo siguiente lo que ustedes van a hacer es darle clic a su mano derecha en la parte superior arriba en el icono eh, triángulo en el triangulito y aquí en crear página Pues si quieren crear un negocio o marca, es decir, una empresa, una compañía, una empresa de perros, etcétera, etcétera. O si quieren ser artistas, youtuberos, etcétera, etcétera, le dan aquí en empezar comunidad o figura pública. Negocio o marca. Supongamos que vamos a crear una empresa. Muestra tus productos y servicios, destaca tu marca y llega a más clientes. En Facebook. Empezar. Aquí vamos a Page Name. Significa nombre de la página Entonces ponen Digamos eh, Doc Pass. Por ejemplo y después aquí en categoría hay una categoría que es que a tu página para muy cortas que vaya al punto, como al gran es decir, por ejemplo eh, McDonald's, comida rápida entrenamiento entrenador de sí. ah, perros. significa dirección. Entonces, por ejemplo, en donde yo me encuentro ubicado. celular que me pueden encontrar ciudad donde se encuentra ubicado donde se encuentra ubicado ubicado eh, la compañía donde vamos a comenzar a hacer el negocio y donde nos pueden pueden ellos llegar y contactarnos aquí es donde pueden agregar una foto de perfil según lo que ustedes van a hacer de porta perfil de diferente porta aquí es donde pueden, en esta parte parte derecha inferior pueden invitar a sus amigos ahí no quieren como amigos sino como seguidores aquí en esta parte pueden promocionar que es donde les digamos como quieres hacer que este ese negocio cree como una promoción para obtener más resultados comerciales conseguir más visitantes de tu sitio web crea un anuncio para atraer a las personas a tu sitio web obtener más clientes potenciales crea un anuncio para solicitar información de contacto clientes potenciales y aquí a les pueden pagar a youtube por ejemplo, hola Vamos a una publicación de aquí Aquí dice cuánto quiero gastar. Por ejemplo, La por ejemplo mi tarjeta de tarea de la gente que me va a comprar es de tarea de por ejemplo los perros quieren más que todo por ejemplo póngale de 19 a 35 no tiene que ser ni tan largo el tarjeta ni tan corto puedo agregar las personas que yo quiero que pongan algunas condiciones. Aquí según yo YouTube me dice, en el tamaño del público es definido, bien hecho, alcance potencial 4.500 personas. En eh, hombres, puedo también agregar, en mujeres también. que pueden hacer esperme una forma de pago se ¿Sí puede hacer que es eh, apagar esa promoción dure un día siete días 14 días o oh, aquí también pueden editar hasta tal día quiero que esto me publique y que facebook eh, utilice mi dinero como administrado poco a poco para que no se utilice totalmente en la sección de noticias del celular aparecería así en un celular aparecería así la publicación Pero... Lo otro que lo otro que también podría hacerse aparte crear este Facebook. Ah bueno, para configurar más la página le dan aquí configuración para mirar la bandeja de entrar, es decir como que haría la publicación acá. Bueno, las maneras de entrada son los chats, por ejemplo, los chats de Messenger, los chats de Facebook, los chats de Instagram, las citas, por ejemplo, las reuniones, ¿qué han dicho en las reuniones? Suplico a la administración de citas, y también uno puede agregar una cita, que Facebook no le envíe el correo, notificaciones. Mm, mensajes correos gmails etcétera etcétera me gustas comentarios contenido compartido y otros estadísticas como está logrando posicionar o sea la empresa como tal se está logrando posicionar en facebook si toca mejorar algo si el diseño no está apto etcétera etcétera las acciones en la página, visitas en la página, vistas proyectadas de la página, alcance, recomendaciones. Me gusta de la.